Video, por primera vez, Jorge Rial abrió las puertas de su casa y mostró una valiosísima colección. Jorge Rial no está pasando el mejor momento de su vida por el escándalo mediático en el que se vio inmerso por la furia de su hija en contra de él. Las relaciones con Moren están cortadas y la semana pasada, faltó algunos días. Ahora, renovó energía y mostró una impresionante colección. ¿De qué? De arte. Jorge Rial no está pasando el mejor momento. El viernes el sitio primiciasya.com indicó que en América Televisión le ofrecieron tomarse unos días de licencia. En principio, Real no había aceptado, pero al ver que el conflicto no amainaba, decidió desaparecer de la pantalla por unos días. Está muy bien que se tomó una licencia por estos tres días tal como se lo ofrecieron las autoridades de la emisora y Soray que, al momento de la publicación de esta nota, está confirmado que el próximo lunes regresa a su programa. Y para prepararse para su vuelta al trabajo, Jorge Rial decidió renovar energías. Hoy es el día en que las obras cambian de lugar. Es un rito. Es mover la energía. Es buscarle un nuevo lugar para que se vean más hermosas. Es un mimo para el alma. Por suerte viole y Emma me harán de asistentes. Así todo es más fácil y dulce. Almohadilla Arte Almohadilla Ar Almohadilla Familia, escribió en una publicación de Instagram. En la publicación, se puede ver un video que muestra la impresionante colección de arte que tiene el conductor de intrusos, que es un gran consumidor de muestras y se lo suele ver en eventos en museos y exposiciones relacionadas con el mundo de la pintura y la escultura. Hermosas obras. Lo felicitó una seguidora al ver el clip. Qué bueno Jorge te esperamos mañana en Intrusos. Expresó otra. Tu casa convertida en una galería de arte. Punto cambiar las cosas de lugares renovar energías que todo sea para bien siempre. Te deseo lo mejor para vos y tus queridos, escribió otra.